Hola qué tal amigos, bienvenidos a una nueva colaboración Yo les estaré enseñando a hacer en mi canal Una decoración navideña para la puerta Una corona que hice con materiales bastante económicos Y el resultado hermoso Esta colaboración la hice de nuevo con el canal Creaciones Loli Miren qué belleza les enseña mi amiga, hizo una decoración para la puerta personalizada de duende Con esta hermosa frase que no puede faltar en el mes de diciembre, feliz navidad Espero les guste su idea y que apoyen a mi amiga Lori suscribiéndose a su canal Vamos con la lista de materiales Vamos a cortar dos ruedas en cartón de 24 centímetros de diámetro acá me di 4 centímetros para poder cortar este círculo del centro vamos a aplicar silicona líquida vamos a aplicar ahora silicona caliente para pegar guata esto es para que quede como más abollonadita y lo vamos a hacer en toda la, la corona vamos ahora a envolver tela navideña dorada solo vamos a a envolverle o a colocarle la mitad vamos a pegar y ahora voy a colocar acá esta tela de peluche, esta es como la tela de peluche para ovejitas y vamos a a forrar esta parte así ahora vamos a tomar una tira en cartulina Roja o verde de 5 por 23 centímetros, vamos a hacer estos quiebres así en la mitad. Acá en esta parte, medí 2.5 centímetros para hacer estas curvitas. Y vamos a cortar. Es decir, medí 2.5 acá en esta parte, a partir de la mitad, 2.5 en esta parte. Esto lo van a hacer en ambos lados. Así, vamos a repasar con la tijera para luego hacer el quiebre. doblamos así para hacer este lado este es como el, un carrito pero es sencillito y vamos a cortar ahora vamos a tomar este cartón y les dejé la medida y vamos a forrarlo con rojo vamos a aplicar silicona caliente y vamos a pegar así que sea en la mitad Y ya pegamos estos dos lados. Miren que se sí, va quedando como una formita de un carruaje. Del carrito de Papá Noel. Pero el sencillito como les dije. Bueno, voy a hacer unos piquetes acá a cortar. Acá para doblar así. Para darle la formita en esta parte. Voy a cortar otro poquito. Y voy a redondear estas puntas Para que quede más bonito Ahí ya se la va viendo como la formita Ahora voy a decorar con silicona caliente haciendo estos rosquitos Vamos a hacer estas hojitas Igual vamos a hacer acá un rosquito más grandecito Y otros pequeñitos Y vamos a, a colocar silicona caliente en, estas, en estos bordes ahora vamos a tomar una tirita, ahí les dejé la medida vamos a pegar así yo ya tenía esta sequita voy a aplicarle silicona caliente y la voy a pegar acá en un foamy verde con brillo voy a cortar, esto sería para hacer las llanticas Acá voy a aplicar silicona caliente en esta parte y voy a pegar esta tirita en goma eva. Es una tirita delgadita. Igual vamos a pegar acá, a formar como la llantica. Le pegamos dos tiritas. Nos quedaría así. Yo corté cuatro, pero solo voy a utilizar dos. Voy a pegar acá una perlita. Y con pintura acrílica dorada voy a hacer esto, a pintar así, para que se vea más bonito. Ahora sí voy a pegar las dos rueditas. Pero si lo quieren tomar como otra decoración con regalitos solamente para colocar en otro lado, la pueden hacer. Ahora voy a hacer un arbolito, que una estrellita. vamos a cortar así, para hacer un conito voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar acá esta parte así y ahora voy a terminar de pegar, aplicamos silicona caliente Vamos a pegar esa estrellita. Bueno, voy a pegar esta parte. Y de este arbolito vamos a hacer otro. Voy a pegar acá. Bueno, acá tenía unos regalitos, estos los compré en Dollar City y el doradito lo hice yo. Estos unos tamborcitos que también conseguí en Dollar City. Vamos a cortar dos cuadros en foam y ahí están las medidas, voy a hacer una florecita o dos florecitas. Vamos a hacer así esta. Quiero hacerle como otro pétalo, voy a, voy a hacer más pequeñitos estos pétalos y cortamos van a hacer en el otro foamy la otra flor más grandecita y la cortamos nos quedarían así vamos a cortar un poquito más así porque como la vamos a termoformar para que quede bien Voy a utilizar tres bolitas, estas las compré en la tienda del dólar Y vamos a termoformar Todas estas decoraciones que yo muestro acá, las compré en la tienda del dólar Miren cómo, cómo se termoforma esta florecita Vamos a hacerle así para que quede mejor Igual vamos a hacer lo mismo con la roja Voy a darle vueltecitas así, cuidado se queman Esto también lo pueden hacer con la plancha del para cabello Solo que a mí me parece más fácil con esta Pero lo hacen como les quede más fácil Bueno esta ya nos quedó así, vamos a aplicarle silicona caliente y vamos a pegar esta florecita Vamos a aplicar silicona caliente de nuevo y pegamos las tres bolitas Pueden pegarle también doradas si desean, como quieran bueno ahora vamos a tomar un icopor que pegué tres partes que quede así altico para empezar a pegar los regalitos este fue el que yo hice y vamos a pegar estos que fueron los que conseguí en la tienda del dólar como les dije vamos a pegar otro por acá y así quedaría pegando los tamborcitos ahora vamos a empezar a pegar este carrito acá en esta parte, en el centro, acá pegamos la flor voy a dar vuelta para pegar acá para que esto sostenga más el carrito, otro, otra parte en, en peluche y ahora voy a utilizar este muñequito que tenía, tiene años ese muñeco y estas decoraciones las que quieran colocar Voy a pegar con silicona líquida porque se me acabó la caliente, pero lo ideal es pegar con silicona caliente porque pega más rápido. Esto lo tuve que dejar secar un ratico, solo que uno edita y entonces muestra muestra cuando ya ha secado un poquito. Ya pegamos un arbolito en este lado y el otro en este lado. Ahora voy a aplicar silicona para pegar estas bolitas definitivamente la silicona caliente es mejor para pegar todos estos adornos esta se demora pegamos esta bolita y esta en esta parte y vamos a pegar las ramitas que también conseguí en la tienda del dólar parecen muy lindas o también las pueden hacer ustedes con goma eva pero tienen que tener mucha paciencia para cortar esas hojitas vamos a pegar acá en esta parte Miren cómo se va viendo de lindo, a mí me encanta así. Pero si ustedes no lo quieren así, pues con tanta cosita, no le colocan todo. Ya miran qué le pegan. Pero a mí me encanta así y a mi esposo también le fascina. Amigos, recuerden pasar por este canal a ver este adorno que hizo Creaciones Loli. Es que ese adorno es hermoso, lo pueden colocar en cualquier puerta porque es, es ideal para Decorar cualquier puerta. Ustedes pueden ver qué belleza vamos con el paso a paso de mi video. Voy a colocar este cordón y voy a hacer acá un nudito. Ya el largo del cordón es como ustedes quieran voy a hacer otro moñito acá, voy a utilizar esta cinta que compré en la tienda del dólar muy económica por 4 mil pesos y es súper buena para hacer moños vamos a hacer un moñito voy a medir acá, ahí me quedó como muy grandecito, voy a armarle un poquito así, así, está bien y voy a hacer acá otro me encantó esta cinta, primera vez que la utilizo y me fascinó para hacer estos moñitos y vamos a amarrar en el centro Amarramos bien, que no se vaya a zafar el moño Cortamos Voy a aplicar silicona líquida para, pues, para que se vaya secando Mientras que yo termino de darle forma a este moñito Porque se demora para secar demasiado la silicona líquida Es buena para otros trabajos Bueno, acá le estoy dando forma al moñito Miren cómo esta cinta tan, tan chévere Pegamos acá Y voy a pegar tres bolitas para que se vea más lindo, me parece que quedó muy bonito este adorno y así terminamos este adornito amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado las ideas de hoy tanto la de Loli como la mía manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima